Cool Fix Me Ultra Hold Spray. Spray de ultrafijación. Agita antes de utilizar. Aplica sobre cabello húmedo seco a una distancia de 30 centímetros.